¿Qué tal, carnalitos? Yo soy Carlos y en este episodio les traemos la más nueva colaboración entre Jordan Brand y el rapero de Houston, Travis Scott. Los Air Jordan 6, British Khaki. Aficionado al zapato tenis y si te gusta contenido de alta calidad en tu idioma, por favor caché, dámese like y dale un like, y dale subscribe. También que no se les olvide seguirnos en sus redes sociales como Instagram o Facebook, donde siempre compartimos fotos de nuestros más nuevos zapatos. ¡Suscríbete perro! En este episodio queremos mandarle un saludo cordial a la comadre del show Valeria Franco de los Altos Jalisco. Eso es mi bol. Si tú quieres que te mandemos un mensaje, por favor síguenos en Instagram y mándanos un mensaje y haré todo lo posible para cumplirte en uno de sus próximos episodios. Estos papos, los Jordan 6, British khaki, marcan la segunda colaboración entre Jordan Brand y Travis Scott en respecto al Jordan 6, dándonos alrededor de 11 pares que forman el catálogo de colaboraciones entre Nike y el rapero de Houston. Sin duda alguna, las colaboraciones entre Travis Scott y Nike han establecido a Travis Scott como una de las figuras más influyentes en la cultura del zapato tenis. El éxito de todas las colaboraciones de Travis Scott a muchos nos ha hecho preguntar si tal vez Travis Scott será el próximo Kanye West. Algo que a muchos de nosotros se nos hace muy lógico, ya que Kanye West y Travis Scott son muy buenos amigos. Travis Scott menciona que su relación con Kanye West es una de Big Bro, y Kanye West ha servido como el mentor de Travis Scott por varios años. Las colaboraciones entre Travis Scott y Nike son probablemente las más conocidas, pero su influencia en el sneaker game no empieza ahí. Originalmente, Travis Scott firma su primer contrato con Reebok al principio de su trayectoria en su época natal en los mixtapes. En este periodo con Reebok, Travis Scott no luce ningún tenis exclusivo, pero empieza la base en la que después forma todo el cuerpo de trabajo de colaboraciones que tendría con Nike, Helmut Lang y, claro, Jordan Brand. La primera colaboración oficial de Travis Scott nace el 30 de enero del 2017 con el proyecto Travis Scott-Helmut Lang. La colección es formada de varias prendas y unos tenis negros de nylon que vienen en high top y low top. No es hasta diciembre del mismo año que sale la primera colaboración entre Travis Scott y Nike en forma del Travis Scott Air Force One Low. Desde su primera colaboración con Nike, Travis Scott ha tenido una riacha de éxitos desenfrenados que parecen no tener fin. Algunos de estos éxitos son el Travis Scott Air Jordan 4 Cactus Jack, el Travis Scott Air Jordan 1 High, el primer Travis Scott Jordan 6, Travis Scott Jordan 1 Low un segundo Travis Scott Air Force One el Travis Scott SB Dunk el Travis Scott Air Max 2.70 React EMG de estos copos que tengo en mano son la última encarnación de esta fabulosa química que tienen estos dos titanes del Sneaker Game los Air Jordan 6 British Khaki este zapato consiste en su mayoría de gamuza y canvas y presta mucho de su concepto de la primera colaboración de Jordan 6 que introduce el bolsillo en el tobillo. Wow, that's cool. What do you do with it? You put your weed in there. Pero este par no es una simple copia, es más como una evolución del concepto. Esto es evidente en el segundo bolsillo, en la parte interior del tobillo, que es único a este par. Y personalmente a mí se me hace que es uno de los detalles más padres de este zapato. El cipro en particular es un detalle que está bien punk rock, que es algo que les da un look bien rudo y bien cabrón. Como siempre, el branding de Travis Scott se puede ver en varias partes del zapato, como en la suela, en el lado, en abajo de la suela, se puede ver en el bolsillo, se puede ver en el lace lock y también se puede ver en la lengüeta. Otro detalle muy padre son los hules fosforescentes que adornan el zapato. Pues así es carnales, estos zapatos salieron a la venta el 30 de abril en el sitio de Nike y en el sneakers app y vendieron por $250. dólares. En este momento puedes encontrar pares en StockX entre $550 y $600 dólares, dependiendo en la talla. Pero bueno, carnales, díganos qué piensan. ¿Qué les parecen estos papos comparados a los Jordan 6 anteriores? ¿Cuál es su tenis de Travis Scott favorito? ¿Ustedes creen que Travis Scott y Nike puedan superbasar a Kanye West y Adidas? Díganos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.